la sesión. Vale. Sí, bueno. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a, a una nueva sesión de Club de Lectura. Eh, esta vez vamos a leer el capítulo número 12 de Niño con Pijama de Rayas. En la pantalla voy a compartir ya eh, el episodio del, del libro. Vale. Sí. Voy a empezar ya a compartir a ver si me sale la ventana... Bueno, eh, se ve ya. Sí, ¿Sí? se ve ya en mi escritorio. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Antonio. Mira, mira. Un más. Espera que voy a comer. Espera que se escabe uniendo un club. Eh, eh, a ver, Jaca, jaca Gárate de, de País Vasco. Eh, eh. Por favor, des desactivar las luces de lectura de mi lo los micrófonos, porque si no, no se escucha. No, Bien. Una porque si no, se, es se escucha mucho ruido. Eh, Antonio, empieza tú. Venga. Sí, empieza aquí. ¿Qué pasaba? La casa de Belín era que Bruno había venido en ese año. Allí todavía encontraba sitio. Que no. Esto, Antonio. Antonio, no es esto. Es, es lo que estoy yo compartiendo pantalla con mi ordenador. Es la pero, página 83. Ocho, donde pero, pone el tiempo pasaba. Vale, 83. Pero. Sí. Espera, a ver... Esto es partido pero, pantalla. Espera, espera, Antonio que. Espera un momento. ¡Ay, mi Jesús! ¿Cómo está. Antonio. Sí. Empieza Antonio. El tiempo pasaba como. Se daba cuenta de que el día a continuación. mira. ya que hablaba toda la tarde cuando terminaba la clase, Bruno daba un la navaja. Hola, vamos a desactivar lo demás cruz, pues, el el micrófono, porque si no, no se escucha nada. Antonio, continúa leyendo. Vale, vale, vale, Antonio. Perro. Oh, amigo. Perro, amigo. Ahora a la casa. Bueno, eh, Alison, te toca a ti. Alison, de Murcia. Alison, te toca a ti. Ahora. Listo. Uh, eh, Alison, ¿estás, ¿estás ahí? Eh, eh, Omiguar, os toca a vosotros. Mm. Omiguar, os toca. Toledo. Sí, ¿dónde, dónde andamos aquí? Eh, eh, estoy compartiendo pantalla. Con el ordenador. Sí, pero ¿por dónde andamos, Antonio? ¿Qué? Me he salido. A ver, porque no lo. No. Me he salido. me No me he saído. No me he que agallo, Mari. Que la, No, el, no oigo. Yo me he de es que saído. No sí. me No me No me No me No me No No eh, por favor, lo, lo, lo más cruz, los más ah, los micrófonos, porque si no nos escucha nada. No, ¿por, dónde, por arriba, una eh, tarde. Sí, donde pone una tarde. Una tarde, mientras Bruno cogía comida de la nevera para Samuel, María entró y vio lo que estaba haciendo. Hola, me has asustado. No te he oído llegar, dijo Bruno, intentando disimular. ¿Ya has comido? No. ¿Te has quedado con hambre? preguntó María, sonriendo. Un poco, voy a dar un paseo y he pensado que a lo mejor me entra hambre por el camino, dijo Bruno. Antes de que Bruno se fuera vio que la mesa había patatas y zanahoria y se acordó de Pavel, el señor que se encargaba de traer la hortaliza a casa, cocinarla y servirla en la mesa. Entonces Bruno decidió hacerle una pregunta a María. ¿María? Bueno, ahora ahora, ahora, paleta. Ahora, As parece a Galicia, os toca a vosotros, adelante. Vale, sigue la Gabriela. Sí. Bien, sí. ¿Puedes, Antonio, ¿puedes artear un poco más? Es página 84, donde pone María. Sí, sí. María, María puedes. María, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué no se lo dices a nadie? ¿Por qué? no se lo dices a nadie, Digo... No. De acuerdo, ¿qué quieres saber? respondió María. ¿Conoces a Pablo, el hombre que nos trae las hortalizas a casa? Le preguntó Bruno. Sí que lo conozco. He hablado muchas veces con él. ¿Qué ¿Sí quieres de saber de él? Respondió María. Mira, el día que me, que me caí del colegio del columpio, Pablo me curó. Me él me cortó me, contó, me contó que, no, que no era camarero, que era médico, le explicó Bruno. Sí, es cierto. Pave le dice. De antes, o era. antes de venir, de venir aquí, dijo María. Ahora te, os toca Jaca Gárate. Jaca Gárate, de País Vasco, os toca a vosotros leer. No, ¿no? lo intento, no, no lo entiendo. Cos, contesto Bruno. María explicó a Bruno lo que había de Pavel y le pidió que no contara nada. Bruno siguió ¿Modo? en... En... ¿Modo? Sí. Bruno siguió con sus planes y se fue a Empezar a pasear hasta, hasta la alambrada. Bruno llegó tarde, pero Samuel lo estaba esperando, sentado en el salón, suelo. en el suelo. Pe Perdonar el retraso, estaba hablando... Con María. Con oh, Bruno. Mientras le daba comida. Eh, Alison, ¿estás ahí? ¿Dónde está? Alison, te toca a ti. Eh, ¿Estás ahí, Alison? Alison. Eh, activa el micrófono para poder participar. Si estás ahí, Alison, no, no está, Alison. Entonces le toca a, a Jesús Javier. Te toca a ti. Tienes que activar el micrófono para poder hablar. Sí, yo. Te toca a ti. ¿Quién, quién es María? Preguntó Samuel. Mientras se comía los alimentos que ha, había llevado Bruno. Es nuestra criada. Estaba hablando de paver. Corta las patatas y nos sirve la cena. Me parece que para ver vive en su lado de la alambrada, dijo Bruno. En mi lado, producto Samuel, sorprendido. Si le lo conoce, es muy mayor y tiene una chaqueta blanca. Que se pone cuando nos sirve la cena. Seguro que lo has visto, le dijo Bruno. No lo conozco, dijo José Mujer. negando con la cabeza. Seguro que sí. Es muy bajito y tiene el pelo con cana y anda un poco encorvado. En este lado de la alambrada viven miles de personas. Es imposible conocer a todos, respondió Samuel. Ahora os toca a, ahora te toca a ti, a ver, a quién le toca ahora, le toca a ver a Aspadeza, Aspadeza, os toca a vosotros. Vale, sigue Orlando. Eh, Aspareza, te toca os toca leer, leerlo Es donde pero el que digo se llama... ¿Puedes ampliar un poco, Antonio? Sí eh, eh, Se ve bien ahora Aspareza Así, ah, gracias el que me digo se llama Pobel Es que es la ya te somos aquí, para que ahora, somos que para um e dizer que ele trabalha é muito só. Eu gosto de animais e contextos de mãe. De um joelhão e de como pode A joelhão do de los no sí. un barro, Continúa leyendo el final. Por ejemplo, Cómo bonito y por eso todos lo llamamos como ya sé lo que le manda el panjo frío. Bien, ahora le toca a por favor desactivar los micrófonos. Por favor, si no nos escucha bien. Antonio. Sí, hola David. Ay, vale, vale, que escucha. Eh, por, por favor, desactiva los micrófonos, lo demás, Cruz, por favor, que se escucha mucho. Ruido. Eh. Hola, Jesús, Javi, eh, Jesús. Eh, sí, sí, sí. Desactiva los micrófonos. ya. Eh, hola, David. Hola. Te toca a ti ahora. Vale. Estamos eh, es la página, los... la 86. ¿Verdad? Esta. Sí. Vale. Eh... Los hogares buenos no existen. Repidios. Samuel. Samuel. No, no, que no. No, que lo hace. Excepto padre, repitió Bruno. Confiaba en que no volviera a contradecirlo. No quería tener que pelearse con él. Al fin y al cabo era el único amigo que tenía a Usobi. Pero padre, él era padre y Bruno pensaba que no había que hablar mal de él. Ambos guardaron silencio unos minutos. Tú no sabes cómo la rapita, es la vida aquí, ¿o sabes? tienes hermana, preguntó Bruno para cambiar de tema. Espera un momento, David. Espera un momento, David, que te interrumpa un momento. Sí. Eh, Voy a desactivar los demás clubes, los clubes de lectura, por favor, el micrófono, el que si no se escucha mucho ruido. Eh, David, sigue leyendo. Vale. No, sí, sí, sí. no respondió Samuel, qué suerte, Gretel, solo tiene 12 años y se cree que lo sabe todo, pero en realidad es tonta de remate se pasa el día esperando a que llegue el teniente Coron, Corler, dijo Bruno mientras Bruno decía todo aquello su amigo se había puesto muy, paladón, muy pálido ¿qué te pasa? preguntó Bruno no me gusta hablar de teniente Corler porque me da miedo dijo Sarlo Ahora, ahora le toca el turno a... A ver, eh, a, a ver voy a desactivar los micrófonos. Por favor, desactivar los micrófonos. Por favor, los no demás, porque si no se escucha muchísimo ruido. ¿Me toca a mí el turno? Sí, te toca a ti. La 87, ¿no? Sí, 86. Donde pone a mí también? Ya está. Venga, voy. A mí. Sí. A mí también. Me daba un poco de miedo. Dijo Bruno. Aquel niño. Dijo Bruno. Se enteró. De que el teniente. Con. Me iba. A su casa. Llevaba su. Chaqueta. Blanca. Como de eh, costumbre. Y me se dio la pena. Cuando alguien. Me se, se algo. Para ver se si lo llevaba. gritando dando pena Bruno. Se dio cuenta. El triste tenía la hoja de rosa. Estaba distraído. Para tener. Cuando estuvo. En eh, dos veces que no diera, se viene sopa porque para ver no le oyó a la primera que dejó la botella de vino vacía en la mesa huyó a abrir otra para mirarla a la copa de su padre bien ahora le toca el turno a a Alison Alison estás ahí no, eh, no. Eh, a ver eh, a ver quién es el que está haciendo por aquí un poquito de, de, de ruido eh, a ver eh, a, voy a desactivar el micrófono ahora le toca el turno a Juan Ramón Juan Ramón estás ahí Activa el micrófono, por favor. Eh, o o Maricruz. ¿Maricruz, estás ahí? Activa el micrófono. Sí. ¿Te toca a ti? Sí. ¿Te sí. toca a ti? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Es el profesor Liz. Eh, ¿Maricruz? No. El profesor Luis. No nos deja leer pues, ni, ni obras de teatro pero que ofreció mi mientras quedaba. Como tenían no un invitado, toda la familia se había me, amaneado. Padre llevaba un su uniforme, madre un vestido de y luego la boca que se ponía para ir al... Seguro comida en el Sí, sí, sí, toca el turno a, a David. David, te toca. Oye, sí. ¿por qué es aburrida? Contestó Bruno. ¿Aburrida? ¿Cómo se atreve un hijo mío a decir que la historia es aburrida? Dijo padre. <tose> <tose> a mí me parece aburrida, insistió Bruno. Tendrá que disculpar a mi hermano, teniente Cor Corle. Es un niñito muy ignorante, dijo Gretel. Bruno se paró y los dos hermanos comenzaron a discutir hasta que vino la madre. Niños, por favor, dijo madre. Padre, dio unos golpecitos en la mesa con el cuchillo, y todos callaron. Lee el último párrafo, David. A mí me gustaba mucho la historia cuando era pequeño. Y aunque a mi padre era profesor de literatura en la universidad, yo preferiría la historia, comentó el teniente Corley. Bien, ahora Jaca Gárate, os toca a vosotros. Jaca Gárate, País Vasco, os toca a vosotros leer. Sabía que tu padre era profesor y sigue al lado de. ¿Las clases? Le preguntó. Supongo, supongo que sí. La verdad que no lo sé, contestó el teniente. ¿Cómo eso? ¿Cómo es eso? ¿No tienes contacto con él? Sigo preguntando, padre. Padre, ya, ya no tengo contacto con, con padre. Se marchó a la hace unos años. No lo he vuelto a ver, desde entonces contestó que tenía que poder ¿no? Padre dijo: Dejó de comer un momento. Se quedó mirando a teniente con la frente un poco arrugada. ¿De dónde es? Pregunté, preguntó padre. El que dirige... dirige... dice De... De... la gente para la misma contestar. Ahora le toca Omiguar. Omiguar, Castilla, la Mancha os toca a vosotros. Vale. vale, creo que ahora vive en Suiza lo último que supe de él fue que daba clase en la Universidad de Berna, contestó Kroer, es curioso que se haya marchado de su patria dijo padre mi padre y yo no estamos muy unidos la verdad es que Llevamos años sin hablarnos, explicó Kroetler. ¿Y qué razón dio para marcharse de Alemania en su momento de mayor gloria y de mayor necesidad? A todos nos corresponde, nos corresponde contribuir al, al renacer nacional. Estaba enfermo y necesitaba cambiar de aire. ¿O tener algún motivo concreto para abandonar nuestra patria? Preguntó padre. Ahora, Maricruz, hasta luego aquí. Maricruz. Los desfadecados tenemos que despedir, que nos salen de transporte gracias, Muchas gracias no por el no hasta la semana Hasta la próxima, Asfalezas". No no Os toca vos, te toca a ti, Marito. Me tengo venado hey, a sé, comandante. Eso tendría que preguntarse a él. Y fue tener con él. No creo que sea fácil, porque está muy lejos. Pero quizás sea eso. Mi cara estaba en una tenía discrepancia. Padre, discrepancia comandante, preguntó con él. Sí, discrepancia con la política del gobierno. De vez en cuando se unen casos parecidos. Personas eternas, trastornados, algunos de ellos que no de otros. Comandantes, también supongo que han informado a sus superiores de las opiniones de su padre, ¿verdad? Se le interpone punto padre Ahora te to toca Juan. Juan, te toca. Activa At el micrófono. Juan. ¿Qué? Juan, te toca. Juan. Juan, te toca a ti. Eh, Juan, te toca a ti. O Jesús. Jesús, Javier, te toca. Eh, activa el micrófono. Lo he activado. Sí, es donde pone el joven. Página 89. Al joven. Ay, eh, eh. Oye. El joven teniente abrió la boca y tragó aunque no tenía nada que tragar. Estaba nervioso. No importa, vamos a dejar el tema aquí. Quizás no sea un tema de conversación adecuado para la mesa. Ya hablaremos de eso en otro momento, dijo padre. Bruno los miró a uno y otro, divertido a la vez, asustado por el ambiente que había en la sala. Me encantaría ir a Suiza, dijo Grete, tras un largo silencio. Come Grete, dijo madre, pero si solo digo que come, repitió madre que iba a decir algo más, aunque la interrumpió padre, llamado a, pa a Pavel otra vez que finaliza leyéndose para qué te pasa qué te pasa esta noche Pavel es la cuarta vez que tengo que pedirte más vino pregunto madre mientras Pavel descorchaba otra botella de vino bien, ahora te toca eh, Paqui Paqui Pavel. Pabé no contestó, era una copa de padre, pero cuando fue a llenarse al teniente Corle, se desvaloró la botella y quedó parte del vino sobre los pantalones de Corle. El teniente Corle se puso curioso con Pabé y nadie. Ni uno, ni Gretel, ni madre, ni tía, padre, hicieron nada para castigar que Corle castigara a Pabé. Aburro uno se estató las lágrimas. Más tarde, cuando el niño se fue a la cama, pensó en todo lo que había pasado durante la cena. no con esto si cuando era el cuidado de la y aunque el culo no sabía que pare el culo de la rodilla le parecía justo que la dios al siguiente colegio ¿qué estoy haciendo ahora? que te estoy viendo el rompeado ¿no? sí ¡oh! ¡eh! un párrafo Pedro, dime ¿cómo le ponen más tarde? sí Paqui, eh, Paqui, eh, sí ¿Antonio? Sí. ¿Me toca Antonio? ¿No Paqui, eh, Paqui, eh, Paqui, eh, Paqui, eh, Paqui, el último ¿Tienes un Sí. Más tarde, por el día cama pensó en todo lo que había pasado durante la cena. Recordaba lo que amable que había sido Pavel cuando él descubrió la rodilla. Y aunque Bruno sabía que padre era un hombre amable y considerado, no le parecía justo que nadie hubiera impedido al teniente Pavel ponerse tan puesto como Pavel. Bueno, ya hemos leído este capítulo y voy a dejar ya de compartir pantalla eh, eh, y, y os voy a hacer preguntas sobre este libro que hemos leído. Eh, Paqui, ¿qué tal sí, te ha parecido este capítulo? A mí me ha bien. ¿Qué cosa te ha llamado más la atención de este capítulo? Lo de... ¿Qué tipo este que dice usted vino? Antonio, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? A mí no cincuenta eh, y ¿Qué parte te ha llamado más la atención de este capítulo? Oh, eh, no cincuenta y dos. Omiguar, ¿qué tal los ha parecido este capítulo? Omiguar, podéis activar el micrófono. Ah, cuando, cuando dice Bruno que le aburre la historia. Eh. Juan Ramón, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? ¡Ja cagárate! ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? ¡Ja cagárate! Le sí, más asombrado el teniente coronel. Y luego tal? la madre Bruna, que se queda asombrada con... con, con el, no tenía relación con su padre, el teniente coronel. Eh, ahora, eh, Jesús, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Jesús Javier. Eh, así va el micrófono. Pues muy bien, muy bien. Interesante. Eh, Juan, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Juan, de, de Mairena. Eh, Juan, ¿no está? Eh, ¿qué, tal os ha parecido, ¿Qué tal te ha parecido Maricruz este capítulo? Muy bien. ¿Qué parte te ha llamado más la atención? El 84. Eh, David, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? David Berbés, de La Rioja. David, Me ha parecido bien? Sí, ¿qué parte te ha llamado más la atención? El capítulo 88. Bueno, esas son las preguntas que os hemos hecho del libro del Club de Lectura ahora os voy a decir la próxima fecha del Club de Lectura la próxima fecha es el... Eh, bueno, el Antonio Sí. Antonio, una pregunta Sí. ¿Qué libro vamos a leer? El niño con pijama rayas el próximo capítulo Ah, ¿Todavía no lo hemos acabado? Todavía no, todavía quedan unos cuantos episodios. Ah, vale, vale. Sí, vamos a leer el capítulo 13. ¿Qué íbamos a elegir el siguiente libro? No, todavía no, cuando acabemos de leer este libro. ¿Qué fecha, Antonio? Sí. ¿Qué fecha es? ¿Qué día es? Es el próximo. Es el día 16 de, de, de, de, de junio. ¿De junio? Sí, y vamos a leer el capítulo 13 del libro de Pijama de Rayas. Perfecto, gracias! Sí, el día 13 de junio, el día, el día 16 de junio a las 4 de la tarde, tarde. capítulo Estoy 13. Vale. Vale. Sí. Eh, Nos no vemos... A, no vemos nos vemos el el, el, ese, ese día... El día 16, has dicho. Sí. sí, el día 16. De junio, ¿no? Sí. Vale. Va vale, nos vemos. Nos, nos vemos. Hasta luego, oh. chao, chavales. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao.